En Photoshop para acceder a las herramientas existen dos formas. Vamos con la primera. Es presionando la tecla de Alt y clic sobre la herramienta que quiero seleccionar. Y la segunda es presionando, por ejemplo, la J, que vendría a ser la herramienta del pincel corrector, y otra vez Shift J hasta poder seleccionar cualquiera de ellas.